¿No pasa nada? y sí ¿Cómo se ve el rasputín, eh? Es increíble. O sea, vaya vos tan cabrón, eh. Del sacrificio. Nos va a dar la chapa, ¿no, hijo puto? Esto empieza ahora. Con su bastón en time, ¿sabes? Hijo de la Gran Meriki Ya, Lion, te han acaban de meter un maldito microprocesador, eh. <risa> uh, Maldito Luis Serra, eh. ¿Te llamas? Lion. No Maldita sea, eh. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo... Luis Serra. Mal lugar de Tío, o, sea, o estoy como ¿Para un para abajo. o qué? Narices. Bueno, en verdad es que es normal y yo estoy muy acostumbrado a jugar, ¿no? Básicamente como para abajo, ¿sabes? Ya me jodería. Ya veo que planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? Que has venido a buscar a alguien, como lo sabe, eh? ¿Será una bella señorita. La has visto Habla. ahora, vale. Les voy a hablar de mover a una señorita. Qué mamonzón, eh. A dónde, quién sabe, pero luego, vi arrastrando a alguien. La iglesia. Ya tenías lo que querías, ¿no? Bueno, tienes lo que, lo que quieres Como lo salva, eh? También en el, en el normal es así La pelea Eh, ¿habrá movimientos de botones? O sea, combinación de botones ahora No, ¿no? Increíble lo inecto Que es el man, ¿sabes? Como se está puto ahorcando el solo Toma, Lion Let's go Y este no tiene parásitos ni vergas, ¿sabes? ¿eh? Ahí tenemos la llave del canciller. ¿Eh, ¿A dónde vas? ¡Hijo <risa> Nos vemos, amigos. Qué perro, eh. Chiquito Luis era. Nada, pero después entrañable, ¿no? El personaje. <risa> Mierda, me lo quitaron todo. <risa> eh, inventario cero. Al putiazo, eh. Dígamelo, eh, manín He localizado Aguilucho. Ya ve, ni mí tan buena. Lol. La suda la verga, eh, estar en llamada de Discord, tío. De acuerdo. Ya me tocaba confesarte. Condoruno. Corto, vamos a vale, darle Nada, eh Capítulo 2 Cuchillo cocina eh, Ahora me va a enseñar a pegar con el cuchillo, tío, me encanta Vaya ropita de lion, eh O sea, amazing, eh Pero Vale, a buenas horas Me cuenta esto, tío Vale, más cuchillos de cocina, eh? o sea, increíble Hoy en Masterchef tenemos a Lion Kennedy Nuestro aspirante, a Chef, categoría E Junior Con Ashley Ashley Quimby Vale, esto es lo que ha dicho el logo del E1, ¿no? Vale, igualmente me tengo que pegar, así que Vale, eso, ¿no? Eso es las eh, Tácticas básicas eh, para cuchillo Vale, nada pues el das este nos va a dar la vida, gente Bueno, mientras que tengamos cuchillo, claro Si neto no hemos cuchillo, estamos jodidos Parece una misión de mercenarios, eh <ríe> El micenazco Cuchillo cocina, yo no veo ¿Cuánto cuchillo cocina, manín? ¿Op? Espérate, espérate, ¿qué? ¿Esto estaba abierto? No, no ¡Oh, hijo de puta, tío! Tío, ¿qué problema tiene Capcom con las trampas? Eh, literal, ¿qué le pasa? Vale, no podía ni abrir esto, ¿no? Me cago en la verga ¿Me había algo más ahí? <risa> Esto, ¿no? Ya decía yo, maní. ¡Uh! hola la Un zafirito. Bueno, pues ahora sí que sí Doluteado y me piqueo Pues mira a ver si, no me, si me voy a esconder mamahuevaso Nada, con el truco ese lo tenemos fácil, eh? lo del parring, digo. ¡Ajá! ¡Agárralo! Toma, para que pille, compadre. ¡Hostia! Para que pille yo, ¿sabes? Ahora ya no es tan fiero, ¿eh? huevaso Joder, la gran fruta, ¿eh? Que viene el suelo, tío. Lion ¿qué le dije, gente. Para todas las mininas. Eh, vale, rollo válvulas, ¿no? O sea, válvulas a punta pala Ah, no, es para abrir eso Vale, esa es la puerta de allí ¿No tiene un tiempo? Sí, ¿no? Vale, tiene un tiempo, no obstante Vamos a salutar esta zona, ¿no? Supongo que habrá algo Ah, no, ¡ja! Tengo que ir allí, sí o sí ¿Ha cambiado alguna? Bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? muchas partes han cambiado mogollón, macho, de los juegos Eh, por favor, le estoy dando a mantener Gracias Vale, lo tenemos Me voy cagando leches Puedes correr, Lion Que es una contra el reloj, tío Mueve el culo, perro Se ve muy bonito O sea, lo que pasa es que La oscuridad que tiene muchas veces Te deja un poco rayado, ¿no? Ya que también Agáchate Ya que también es complicado Para vosotros en directo Oh, ya tengo todo aquí Diablo, diablo, diablo, diablo Puñeta And this gift is for me This present Puedes abrir eso, por favor Eh... ¿Dónde cojones está la llave, tío? Porque a esta altura del juego Ya debería haberla pillado, ¿no? ¿O ¿Qué pasa? Digo, claro. Eh, vale, tengo 500 eh, cuchillos de cocina, ¿eh? Increíble. Vale, vamos a hacer esta. Vamos a hacernos un eh, canelón eh, de with eh, only, eh, only wheat For Lion. Voy a intentar dosificar todo lo que pueda, tío. O sea, la munición y tal. Porque al estar en profesional de primeras, va, ¿ya me entendéis? Va a ser too complicated. ¡Hijo puta! ¡Eh! ¡Qué máquina! ¡Por aquí, forastero! ¡Qué diablo! ¡Qué, qué entrañable! Eh, os lo prometo que me gustaría haberlo puesto en inglés Solo para... ¡Hello, stranger! Que alguien se deshaga de la rata Han infectado a la fábrica, no sé si eh, están infectadas, oye, con alguna enfermedad Petición, ¿extermina toda la rata? ¿Qué? ¿Debe matar a tres ratas? ¿En serio? ¿En la fábrica esta o en la siguiente? Vale, supongo que será ahí, ¿no? O esta es la fábrica, tío, quiero matar a la rata Espera, vamos a leer esto. Eh, ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensa por artículos que no puedes comprar en ningún otro sitio? Vale, tesoro escondido y tal. Munición. Munición de rifle ya. O es falso, ¿no? Bueno, ahora guardo, pero que falso, ¿no? Un momentito, porque creo que puedo... Eh, aquí, ¿no? Incrustar gemas. Puedo esta, ¿no? Ok. Y eh, esta aquí. Qué guay, ¿no? O sea, esto mejora muchísimo. O sea, no, no, es imposible. Con mando es fácil, pero aquí no. Literalmente. O sea, joder. Qué empache era, cabrón. Empezamos bien, eh. Sigo el empache. Mamma mía. O sea, a quien se le cuente a matar al bicho ese topestoso, flipa. Nada, no, eso, es eso es lo que nos queda en, en esta dificultad. Que maten bichos sin hacer nada. No sé, supongo que tirar otra vez para arriba y me haré otra vez todo de nuevo. A ver, mamá. Sí que han pasado, era pachadera, compadre. De verdad, a ellos. Mamá. Solo falta que eh, me explote una puta dinamita aquí, tío. No voy a jugar con vosotros, sí. De verdad, hay, hay algunas veces que el equipo de los bichos son lamentables, cabrón. Señora, pero... ¿Cómo que vaya? ahí va eso? Vale, me queda toda la parte de aquí... Otra vez de nuevo, ¿no? La verga, güey. Eh, bueno. Aquí, eh, no está? Craftear, ¿no? Qué putada, tío. Haber tenido que hacerlo otra vez de nuevo todo. ¡Nan eh. Por distraerme un segundo, tío. Ese bicho... Es que lo... De verdad. en eh, eh, puto eh, hardcore es lo que tiene. O sea, te revienta todo, tío. Señora... ¿De dónde apareces con la cara esa de Chucky, tío, que me llevas? Vamos, a morir a la gente, madre mía los Quick Joder Tengo dos balas, morirán dos balas, supongo, ¿no? Lo peor de todos, ¿sabéis qué? Que cuantito que bajo, se spawnean los otros Señora, qué mala cara que tiene, señora Este es el hijo de puta, me pegó antes el golpe, ¿no? Vale, no, mierda No la ha matado, eh, putadón Está convulsionando so, eh, Se ha transformado a la señora ya eh, Made in eh, coronavirus pues, Eh, déjalo pulsado Un poquito complicado, o sabes eh. Eh, Vale, o sea, worth it ¿Tengo cuatro granadas? ¿En serio? Madre mía Tengo una dosis inicial está recargado el Eh, va, esto no, no me la juego, gente este bicho Me meto dos zambombazos y ya estaría Me quita bastante vida a la larga Ese bichín ¿Cuál es el de la dinamita, tío? Me tiene, me tiene contento ¿Dónde estás, tío? ¡No me jodas! Bro, hay cosas Que no son lógicas, tío Eso, eso no ha sido lógico, tío Perdóname, perdóname, discrepar Manín. O sea, atravesando el bugueo de la textura del bicho, ¿sabes? La verga, güey. La madre que le parió, mamá, huevazo. Mm, vale, o sea, nada, igualmente. Me voy a meter por aquí abajo. Voy a abrir ya eso. O matar a todos los que eh, se spawnen aquí arriba. Señora, para allá, señora. Qué vitalidad, coño. Qué pesada, hija puta, ¿eh? Vale, ahora es cuando se, Ahí está, está spawnándose ya. Y me dará Vale, muerto, ¿no? Vale, supongo que por atrás mía vendrá alguien No, no Vale Nada, lo vi tirando de bo... ¡No, no, no, mierda! ¡Uy! Menos mal que lo maten de gente De verdad ha fallado eso No habéis seis a nadie, hombre Que estoy... Aquí. ¿Pero tú quién eres yo el del señor dos anillos o qué? A mamarla. Por lo menos me ha dado las cosas, ¿sabes? ¿eh? Señor Calvo, pero ¿qué le pasa a usted? Eh, hola, señor eh, Grizzly. Dos disparos y das. ¿Qué te ha pasado, yo? Mi cuerpo no, mi cuerpo no, o sea, tú, tú al granero, señora. Perdón, no fue sin querer, será... Qué mal educado, tío. Eh, Ese pibe de la puta dinamita. No, no. Entró el poto, gente, o sea, bro, ni se, ni se cosca. Hay algo que me pone muy nervioso, y es la señora de arriba, tío, lo juro. Eh, no, mierda, se ha transformado, ¿no? Sí, tío. Se puto transformó. Mapa, o un segundo. Vale, nada, o sea, esto... Eh, pero ¿cómo lo quito? Lion y su miedo, o sea Un momentillo porque se me ha pasado hasta pillar el emblosón, o que necesito ¿Lo he puesto otra vez? Ah Vale No sé, bajaré, gente, no me queda otro, no, aquí había más peña No Vale, nada, había eh, piezas para craftearme balas, ¿no? Ha cambiado, la pólvora no estaba ahí, ¿no? Creo Señora, ¿no está usted muy mayo para saltar? ¿Tú sabes? La ventana ajena, churra Te lo digo ya por... de cariño, ¿sabes? De corazones Vale, que me queda aquí? ¿Abrir la puerta, no? ¿Y yo, ¿Quién coño me ¿Pero dónde salen tantas piñas? Eso digo yo, ¿qué coño? <risas> Se ha quedado clavado el man, ¿sabes? Por favor, me deja pillar las pesetas Y yo... ¿What? Hermano, ¿tú quién eres? ¿Sancho Panza? Le acabo de meter un puto tiro en el pecho Y yo... La, la, la da igual, ¿eh? eh ¿Y eso? nada nada. nah Joder, puta hago un 10, tío Hombre Y ahora, ahora, ¿no? Eh, madre mía, tío eh, ¿What? Es muy jodido, ¿eh? O sea, en hardcore es jodido porque... A ver... Te vienen todos los bichos de golpes, ellos O sea, y ahora que me he cambiado a PC, a ver, es mucho mejor, no me voy a mentir. ¿Qué coño me queda? Las señoras allí, tío. O sea, full rollo solitario. Bueno, a ver, si le doy de puta madre a ellos. ¿Qué me queda más? La señora de aquí, ¿no? Señora, tienes algo en la cara. Lávese. Nada, o sea, la señora no quiere. Tío, ¿el otro dónde estará? Y yo, de verdad, ¿eh? la señora es invencible Menos mal ¿Eh? ¿Pero dónde sale, gente? No, no, no tiene sentido ya O sea ¿Dónde están saliendo? Ya, ¿no? Se acabó, tío Vale, música afuera ¿Qué cojones, manín? Demasiada dureza, ¿no? Para esta zona, digo Esto era por... Eh, por aquí, ¿no? O sea, el luteo estaba aquí Pero arriba no podía pasar de ningún puto modo, en serio Vamos a poner el maldito blossón atrás y ya estaría Y esto Es la... Ah. ah, vale, vale, vale Es verdad, esta parte de aquí, la llave pequeña Que la llave pequeña, ¿para qué coño servía? No lo sé Eh, por favor, girar Gracias Qué guapa la manivela, ¿no? O sea, qué raro también Qué fucking raro What are you selling? Vale, llegamos a esta parte Que es... Eh... Nada, luteiño De fresh Y usted Espera, espera, espera ¿Cómo era? ¿A la G? ¿A la R? era, ¿A la E? A la E, a la E Ay, pero si no tengo cuchillo, tío Soy gilipollas, gente No tengo cuchillo Bueno, igualmente le acabo de partir la cara, ¿sabes? ¡Eh, hey, corre! ¡Ay, que no he podido pegarle el remate! ¿Qué? No, es imposible hacer el, el parring, tío, ¿eh? A la F Hola, señora, buen día Servicio a domicilio de... ¡Pam! Putiazos Gente, cagué, ¿eh? Cagué, tío Cagué bastante Cagué bastantillo He tenido que gastar una puta bala de escopetilla ¿Escopetilla? Vale, menos mal que he mandado. Eh, eh, mis balas, ¿no? ¿No eran balas? En serio, me has estafado Eh, no puedo hacer esa vaina, tío Vale, las eh, trampas son jodidísimas, eh Están en todos putos lados, cabrón Vale, nada más que lootear, ¿no? Supongo, soy un poco rayado del loot, eh ¿Qué cambia hasta esta parte? Eh, los cuervos, increíble Vale, por fin me voy a poder hacer balas, ¿no? Joder Pues ya nos vemos con Nemo Eso me dará un huevo de, de, de, de, de, de cuervo, ¿no? <risa> no, me da peseta ¿sabes? Un cuervo ladrón, tío Se nota que estamos en España, ¿eh? Y esto no se ve nada eh, Vale, los cancelaron mecánicos ¡Hostia! Se me ha olvidado matar a la rata, gente ¿Vuelvo? Tío, la rata Ya decía yo que me faltaba algo Que le dé ¿no? O sea, ¿y esto? Es que no se ve nada, tío Eh, vale, voy a volver y voy a matar a lo de la rata, ¿vale? En dos segundos, perdón. Se me ha pasado, y Es que no la, no la he visto tampoco, también de decirlo. No he visto a la puta rata en la fábrica. Suerte yo ya que estoy aquí. Es que sé que. Hostia, sé que se me va a pasar si no lo hago ahora. Yo, lo intento esquivar, tío, en PC, eh? Increíble. Vaya locura, cabrón. Vaya locuriña Esto es un problema que tiene el juego, eh. O sea, tiene un serio problema, tío. Capcom tenéis un puto serio problema, macho Tienes un problemazo enorme O sea, vaya puto loco De las eh, trampas, tío eh, Usar Gracias Vamos a darle a las eh, A las ratiñas, a ver, tampoco tengo yo mucha munición Pero bueno Creo que es verdad, podía creármela, ¿no? Ahora, un momento, porque creo que sí no. Ya por fin era el azul, mierda Azul, crear eh, Un poquito de municiones a ver, estaría bastante bien haberme la hecho de, de, de, de esto, tío Lo diré, de escopeta Vamos a ver si encontramos la tercera rata en Discordia Que no sé dónde coño está ¿What? ¿Dónde estará la otra rata, gente? ¿Sabéis dónde está la rata? Además, está aquí muerta O sea, entonces, tiene un orden, tiene un sitio, tiene un side, ¿no? Debe estar aquí Ahí la he visto Hija de puta, te he visto, perra ¿Movimiento? Buah, difícil, eh. Y yo. Que he cambiado hasta Jantaro, ¿eh? eh. Buah. Me veo yo venir que me va a trolear, eh. Tío, la puta rata. Está dando vueltas en círculo. Muere, señora. Mamma mía. Vale, vale, vale, pero no es mal. Ah, ok, gente, lo siento, ¿eh? Es una. Es un pequeño objetivo. wow Saliter Target. Bueno, vamos a matar al señor de la moto. Eh, sierra. Eh, no obstante, la he cagado porque tengo tres granadas a putiazo que le tengo que meter. Eh, increíble. Vale, por aquí. Bidibam, eh... Bada Sí, he completado el espinera. Eh, mejorar, vender. Me han dado las espineras. No esto lo podía vender igualmente. Un momento, gente, porque creo que puedo engarzar esa vaina, ¿no? Creo. ¿Dónde estaba? Aquí. Eh, incrustar gemas. Tenemos dos. Pero para aumentar el valor se la pongo de una de cada color, ¿vale? Y ahora, ya que estamos aquí, guardamos otra vez y nos vamos a poner el eh, Child Man Easy peasy. Supongo que eh, de haré el tercer capítulo y lo dejo por aquí hoy. ¿vale? A ver, para eh, intentar no terminarlo sí o sí rápido, sino disfrutarlo y que no me dé eh, taquicardia, tío, el rollo. Sé que puede que genere poco, puede que genere mucho. Eso es aleatorio siempre en Twitch, como ya sabéis. Y ha pasado un mes, o sea, me ha Y esto, agáchate, Lion, tío. Tío, agacharse sí que se, se hace más coñazo, ¿eh? O sea, le estoy dando y no agacha ahora. Sí que es más complicado ello. Bro, ¿y eso? Uh, recursos. Nice. Normal que vino por aquí entonces. Ya decía yo que me faltaba. Bueno, me faltaba que había cosas que yo había, veía desde allí, tío. Zafiro, ok. El Pokémon Zafiro. Para de ellos. Bájate, Lion. Bájate, ellos. Cabezón, no se va aéreo, puta. Vale, pues ya proseguimos eh, después de habernos comido 300 trampas para osos. Creo que el lion tiene los tobillos un poquito que le pican, ¿no? Son pocos A little bit eh, Un segundo, porque creo que me ha dado Ah, no puedo hacer nada, ¿no? Con esto Nada, de nada Munición de subfusil, de rifle Vale, supongo que sí que me la arriesgaré Y me, le meteré Y le meteré bien duro a... ¿Y eso, tío? ¿Qué es esa mierda? Nada, es la parte de arriba de, de un silo o algo, ¿no? <coughs> ¿Esto se ha despawneado solo o me lo parece a mí? ¿Habrá? Sí, ¿no? Supongo que será esto, ¿no? Sí, tío Esto cae y lo piqueamos, ¿no? Vale Porque tiene forma de lámpara Si ¿sí es un colgante, Duda asistencial. Eso es una trampa Vale Gente, vámonos con la granada De buen rollo Hola, bro Buen día lo siento. lo siento Listo Ha caído al suelo Sí, ¿no? Listo Eh... Si ¿sí están... Están detrás mío LOL Hijo de... Tío, debería de tener un rol, gente, rollo... ¿Sabes? Para girarme, tío Hostia, ¿cómo será para agacharme aquí? Bueno, lo descubrimos ¡Espacio! ¿Qué? No puede ser Lion con un cuchillo contra una motosierra ¿Qué? No, no, no, no Me estás troleando, ellos. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Lion con un cuchillo con una puta motosierra ¿Qué dices? ¿Contra una motosierra? De loco, chaval Nada, nah, no se lo cree ni el tato, ¿sabes? Ni el tato se cree eso. Lion tiene superpoderes. Vale, murió. ¡Uf! Uh, cabrón. Pensé que había muerto. Vale, la merada de la merada es esta, ¿no? Y luego, es igualmente. La... Y ese sonido de ardeano cuando muere, ¿de dónde ha venido? ¿De, ¿De dónde es eso? ¿Procedente de dónde? ¿De Taiwán? Increíble, me deja aquí la motosierra Yo de Layo la cogería, pero bueno Ya ya cada o sea cada uno lo que quiera que haga no O sea, y esto creo que también tenía Sí, ¿no? Era esa, ¿no? Qué gracioso Es que claro, entonces aquí no te... ¡Ah, la verga! No se ven, tío Entonces eh, Si lo hubiese matado, aquí no saldría, ¿no? Supongo el logo campeón Tío, qué putada, ¿sabes? ¿Cuánto de vida tengo? Aunque podrías haber pillado otra Ah, si hubiera matado al del pueblo, vale Dos, ok, qué putada, bueno, no pasa nada Menos mal que ya podemos entrar por aquí y le robamos todo. Ah, vale, ya sé, ya sé qué ocurrirá, ¿no? ¡Oh! ¡Eh, ¡Hijo de puta! ¡Está cagando! ¡Sigue aquí! ¡Qué cabrón, tío! La otra vez también me dio un puto susto, tío, cuando cagaba. Me acuerdo perfectamente. Hijo de puta, ¡Arzón, mi cagón, tío. ¿Será perro? ¡Qué cabrón, tío! Vaya mansión. What are you sale? La foto de la tía lejana de la paca de la Willy y de la Johnny. Eh. Gracias. Fotos viejas. Que eres inteligentísimo, Lion, tío. Fotos viejas, ¿sabes? Y esto ya es pequeña, ¿vale? Me he dejado varios. Me creía que solo un pibe, tío. Me he dejado varios cofres abiertos, ¿eh? Al principio. ¿Qué habrá aquí? Un huevo, increíble. Mira, ya tenemos curación, gente. ¿Y no puedo pillarlo? Ah. Maíz. ¿Un gato? Ah, un castor. Os habéis comido un castor zombie, ¿no? Increíble. Tío, la UCI me la dan ahora ¿O, ¿O cómo va? Demasiada munición de UCI Tengo, ¿no? Para hacer sin poder tener una UCI Vale, oído, aquí venía, perdón ¡Ja! Vaya puto susto que me ha pegado Vale, pues la planta abajo me queda esta mierda Supongo que habrá un Jansker, aquí eh... Eh, va va Vale, espera Aquí, ¿qué coño? O sea ¿Hay algún tipo de forma de saberlo en la casa? Lo dudo, ¿no? ¿O es esto? ¿No? O sea, supongo que estará el Ah, es esto, ¿no? ¿Son estos platos conmemorativos? O sea, rollo, no, no, ni de conia Vale, ¿puedo abrir la puerta ahora? Sí, ¿no? Ok ¿Puedo abrirla? Vale Hay que entrar a la claridad, compadre En mi finca, en el rancho Lon Lon Del Zelda No se ve nada, cabrón Espera, espera, que es que no se ve nada Lleva yo Vale, pero... No, mierda, lo giro demasiado. Mierda, mierda, mierda, puñeta. No, lo voy a hacer con WSD en vez de con ratón, pues, madre mía. Casi, eh, no lo no entiendo. Y yo, uh, ahora sí que lo he visto, ¿lo veis? Ahora sí que he visto la llave. La madre que le parió, cabrón. Qué difícil, tío. ¡Diablo! Increíble. Bien, eh, hubo bastante gente. Hoy hice eh, campaña porque era eh, jornada y eh, pues no eh, hacíamos nada. Es verdad, coño, lo que me contaste Es lo que te dije también Que, eh, coño, eh, siempre hacemos las jornadas de, de griegos y O sea, romanos y griegos Siempre a Kali Sensei Por ahí andará, eh, o del otro eh, lado a lo mejor Dale, 180 Ahí, menos mal, eh, o sea, me está agobiando ya ¡Qué paranoia! O sea, vaya fumada el eh, Olailo eh, ¿What? A Kali Sensei y, y, y, y el y Lobos O sea, guau wow, ¡Qué locura! A ver, no sé si qué es eso Es muy raro, ¿sabes? La forma de tú ver todas las burbujitas alineadas Y sabía que estabas ayudando, digo eh, Seguro, ¿sabes? Es raro que, eh, ¿sabes? Te retraces en cierto modo, ¿ sabes Fumadón, sí, sí, o sea, locura terrible Me flipa el, el re, Bueno, el reward de este personaje O sea, de pequeño me daba coraje Pero después dice, bro, es el puto alcalde del pueblo, o sea Está guapo, o sea, el contexto sigue, después sea ese bicho Está bastante chulo ¿De qué me suena esa voz? Pero ahora ya puedes tener la tarde de chill ¿No, en Sensei? Eh, Luis era ¿eh? Ah, era Ada, coño, ¿O sea, ¿en serio? ¿Era Ada? Ah, es verdad, sí, sí, sí, era Ada No ve a Ada, ¿sabes? La que se calza Dice que el Leon tiene un poquito el palote para arriba, ¿no? Eso sea, se ha puesto un poquito emparmadiño El malito Lion, cuando ha visto a Ada, ha dicho, bro ¿Y ese boto? Salió volando y tal MotorRacer. Uh. <risa> motor Bro Lion, no tienes balas, ¿vale? O sea, no te vas a poder enfrentar a ella ahora, no güey. Sí, sí, coge la pistola sin balas. Un regalo Increíble, ¿Sale? sabes que papá hoy a las dos estaba ayudando en el restaurante y por la, eh, la casualidad de la vida, eh, por la carísima, viene mi tutora y mi profe de castellano a tomar una cerveza justo el día que no eh, fui a clase. En serio, qué putada seis? pero ah, no te dijeron nada, no o sea, ya me jodería. ¿No?